Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CSTV. Bien, en esta ocasión eh, vamos a hablar un poquito respecto al tema de eh, enlaces eh, de antenas TEPELIN eh, Muchos de los comentarios que hemos recibido en el canal eh, se trata de las antenas CPE-210. Recordemos que las antenas de la marca. Tepelin, los modelos CPE CPE 210 son unas antenas de esta forma tienen su herraje aquí o lugar para poder montarlo a lo que es un tubo vamos a simular un tubo nuestras antenas tienen un eh, un ángulo de cobertura de 45 grados verticales y 35 grados horizontales bien me preguntaban por ahí si esta antena erradía a 360 grados no por eso se llaman antenas sectoriales bien estas antenas cuando se configura en modo eh, punto de acceso para emitir señal de internet a 2.4 la señal máxima que pueden alcanzar a línea de vista nuevamente repito a línea de vista es de 100 metros bien Funciona de la siguiente manera, si yo coloco una de estas antenas en una casa arriba de un techo, tengo que colocarlo en la dirección que yo necesite el internet. Ahora, esta antena no se puede colocar eh, a una altura más de 9 metros, simplemente la altura máxima es de 9 metros, recomendable. No método recomendable. Más, ya no porque estaría haciendo el efecto de paraguas. En este caso, estaría emitiendo la señal de esta manera. A unos 100 metros. Y el efecto de paraguas que tendríamos sería al pie de nuestro eh, poste o nuestro lugar donde estaríamos colocando nuestra antena. Por lo tanto, pues el nivel o la altura máxima es de 9. Si pasamos una altura de 12 15 metros, nuestra señal ya no estaría emitiendo en la parte de abajo. Pero si nosotros colocamos lo que es esta antena a una altura de 9 metros, vamos a tener todavía recepción de señal al pie de nuestra antena. Por lo tanto, se, por lo, por lo tanto, se recomienda la instalación a una altura de 9 metros. No más, puede ser menos, pero bueno. Ahora, esta es la señal de Wi-Fi. Comprendemos que esta es la señal de Wi-Fi a 2.4 GHz. ¿Sale? Ahora, si nosotros, si nosotros queremos utilizar esta antena para hacer un enlace punto a punto, la capacidad para hacer un enlace con esta antena sería colocar otra antena este como punto de acceso y este otro sería como modo como modo cliente vamos a dibujar de esta manera vamos a simular nuestro tubo ahora cuando cuando tratamos de, de configurar esas antenas ya les comenté como punto de acceso para Wi-Fi Recomendable 9 metros. ¿Vale? Pero cuando nosotros queremos hacer un enlace para llevar el internet de un punto a otro, la altura ya no puede ser 9. Ya puede variar. Podemos colocarla a 6, a 9, a 10, a 11, a 12, a la altura que nosotros... Eh, la podemos requerir, ¿por qué?, porque ya no es para emitir la señal del Wi-Fi a los clientes que están a este, a este rango de cobertura, sino para llevar el internet de un punto a otro, por lo tanto, en modo de configuración, sigue siendo el mismo, pero ahora vamos a localizarlo por medio de otra antena que sería vamos a borrar esto quedaría de esta manera y bueno ahora este quedaría como punto de acceso o modo AP y este otro como modo cliente. ¿Vale? Estamos hablando del CPE-210, de la marca Tepelin. Bien. A esto, podemos hacer un enlace de hasta 2 kilómetros. Hasta 2 kilómetros. Más, a lo mejor si se pueda, pero no es recomendable. Lo ideal es, sería desde, desde 1, 1.5 a 2 kilómetros máximos. Máximos. Para que tenga una efectividad. ¿Sale? Esto ya se trata de enlaces. Ya no es señal de Wi-Fi ya esto ya no va a emitir wifi pudiera ser que estarían los clientes recibiendo la señal tal vez en el rango que está emitiendo esta antena, pero como esta antena nosotros la vamos a colocar a un lugar más alto para que tenga una línea de vista con la otra antena vamos a dibujar un ojo aquí Entonces, pues va, vamos a poder instalarlo a una altura considerable para que tengamos línea de vista. Por lo tanto, a lo mejor algunos clientes con la señal de 2.4 cap capten esta señal y se puedan conectar. Pero realmente no está dedicado para conectar a usuarios, a usuarios en dispositivos móviles o tablets o laptops. Entonces, pues, eh, una vez que ya tengamos línea de vista, pues, nosotros vamos a recibir la señal de Internet que saldría de aquí, de esta antena, y lo estaríamos recibiendo en nuestro propio eh, router con nuestras antenitas y emitiendo señal de wi-fi esa es la consideración ese es el, eh, el ejemplo y la modalidad que nosotros podemos utilizar estos tipos de antena aparte de que esta señal de 2.4 cuando nosotros util, cuando nosotros lo utilizamos para emitir señal del wi-fi nuestra señal no alcanza a atravesar paredes Muchos me preguntan, es que la señal no me llega adentro de mi casa. Tengo que salirme para conectarme en mi dispositivo. Por lo tanto, no me sirve. Pues sí, es lógico. Porque esta señal no atraviesa paredes. No atraviesa paredes. ¿Vale? Toda esa línea de vista. Por eso es un enlace, cuando se trata de más de 100 metros, se trata de hacer un enlace punto a punto para que la señal lo lleves de un punto a otro y así tengas señal de internet dentro o en el interior de tu domicilio, de tu casa, de tu oficina, etc. De esta manera, no hay forma de que eh, te falle, de que digas de que no me, no me está llegando y bueno, simplemente pues, hay que hacer un buen enlace, tener buena señal, alineación y, bueno, orientación sobre todo, ¿no? Entonces, pues, eh, prácticamente esto es lo que quería yo aclarar con respecto a los comentarios de mis eh, amigos suscriptores. Y bueno, pues, sin más, por el momento, si tienen alguna otra duda, pues no duden en suscribirse, comentar, dejar sus comentarios aquí en la parte de abajo para que, pues... Eh, podamos contestarle y así poder aclarar sus dudas. Esto sería todo y gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao.